Bienvenidos al video tutorial cómo agregar una actividad de aprendizaje por el docente Ingresamos al aula virtual con nuestro usuario y nuestra contraseña E ingresamos al curso que tenemos a cargo Como docentes tenemos el botón activar edición Siempre le damos clic en este Este botón nos va a permitir agregar, hacer ajustes, modificar, borrar un archivo. En este caso, vamos a agregar una actividad de aprendizaje. Como nuestro curso está diseñado por pestañas, nos ubicamos en la pestaña de la semana en la cual queremos agregar la actividad de aprendizaje. En este ejemplo, tomaremos la semana 2. nos ubicamos en la parte inferior y aparece la etiqueta actividades de aprendizaje debajo me aparece el enlace añadir una actividad o un recurso doy clic sobre este me aparece un listado de todas las actividades y recursos que el aula mudo nos está brindando como es una actividad de aprendizaje tenemos bases de datos, tenemos chat, tenemos consulta, encuestas, foro, glosario, también juegos, tarea, taller. Como ejemplo vamos a agregar una tarea. Seleccionamos este icono tarea y le damos clic en agregar. Me aparece en la parte superior agregando tarea a la semana 2 y el siguiente formulario, el cual debemos rellenar. Nombre de la tarea es el nombre de la actividad de aprendizaje que vamos a agregar. Por ejemplo, tenemos el título. Y en descripción son todas las indicaciones y recomendaciones que como docentes vamos a hacer. Y llenamos este formulario de descripción. Decimos cómo van a hacerla, qué deben hacer y cómo deben enviar el archivo. Son las indicaciones que como docente vamos a dejarle a los estudiantes. Seguido me aparece la sección disponibilidad. Disponibilidad me aparecen los campos. Permitir entrega desde. A partir de la fecha que vamos a ajustar, se empiezan a entregar o a recibir las tareas. Entonces damos clic en la primera pestaña y me aparecen los días de un mes calendario. Vamos a escoger desde cuándo queremos recibir las tareas. Desde qué día, en la siguiente pestaña me aparece los meses, tomamos el mes de agosto, el año que es el 2015 y desde qué hora empezamos a recibir las tareas. Siempre debe tener este chulito, que significa que ese campo está habilitado. Aparece la siguiente, la siguiente, siguiente, el siguiente campo, que aparece fecha de entrega. Significa de hasta cuándo vamos a recibir las tareas. Entonces ya configuramos el inicio y configuramos la fecha final. Entonces dejemos 10 días. Entonces dejamos hasta el 30 de agosto, que sería el mismo mes, en el año 2015. Y aquí se nos despliegan las horas. Tomamos como 23, que sería 11 de la noche... 55 hasta las 11.55 del 30 de agosto, estaríamos recibiendo las tareas que ya hemos configurado. En fecha límite, esto nos indica que le colocamos un límite y hasta ahí no recibimos más tareas. Podemos habilitarlo y decir que hasta el 31 de agosto... O sea Un día después que tenemos configurado para fecha de entrega, hasta ahí el sistema no nos va a recibir más tareas. También configuramos la hora y decimos que hasta el 31 de agosto de 2015 hasta las 11.55 de la noche, el sistema no recibe tareas. Eso si tenemos habilitado fecha límite. Si deshabilitamos el sistema... Va a recibir las entregas, pero con el mensaje que la entrega ha sido o está retrasada. Si después del 30 de agosto, el sistema todavía está recibiendo los archivos o las tareas enviadas por los estudiantes. Seguido viene la sección tipos de entrega. En tipos de entrega, yo estoy diciéndole a los estudiantes que redacten un ensayo. Entonces tenemos texto en línea y archivos enviados. Texto en línea sería que el estudiante digite todo su ensayo a través del editor que ofrece el aula Moodle. Pero como queremos un archivo enviado sea en Word o en PDF, entonces tenemos habilitado archivos enviados. Como vamos a recibir aquí viene el siguiente campo, número máximo de archivos. Aquí también configuramos la cantidad de archivos que vamos a recibir. Como solo en este caso pedimos un ensayo, dejamos como número 1. Y en tamaño máximo de las entregas, por recomendación, se dejaría curso límite de subida 5 megas. La recomendación depende si el profesor quiere restringir los tamaños, ya escoge el tamaño pues a conveniencia. Seguido aparece otra sección, sería tipos de retroalimentación, damos clic sobre esta sección y nos aparece que los tipos de retroalimentación son comentarios de retroalimentación, hojas de calificaciones externas y archivos de retroalimentación. Por recomendación, escogemos comentarios de retroalimentación. Los comentarios de retroalimentación, el docente le escribe al estudiante eh, cómo está el trabajo, si fue bueno, si le falta o qué falencias ha tenido en la entrega de su trabajo y en su contenido. Siguiente está la sección configuración de entrega. Por defecto, Dejamos así, no limitamos, igual la sección configuración entrega por equipos, aparece ya configurada por defecto, en avisos configurado también por defecto, y viene la sección calificación. En calificación me aparece el campo calificación, donde voy a tener una escala de 1 a 100 hay otra que no hay calificación cuando son actividades a las cuales no vamos a calificar y por recomendación siempre escogemos la escala 100 en, en este caso, en, me, en método de calificación no se nos despliegan las siguientes opciones calificación simple directa guía de evaluación y rúbrica en nuestros cursos siempre manejamos rúbrica Categoría de calificación, eh, aparece configurada por defecto, eh, los demás campos también. Y seguimos mirando qué otros campos aparecen en esta tarea. Aparece ajustes comunes del módulo, ya también vienen configurados por defecto. Eh, me está diciendo que hay grupos separados, eh, significa que tenemos varios grupos. En restricciones de acceso, también viene configurado por defecto. Lo dejamos así, damos guardar cambios, guardar cambios y regresar al curso. Sabemos que en la semana 2 hemos configurado nuestra tarea. Hemos agregado nuestra tarea. Aquí observamos la tarea que hemos agregado, que se llama tarea redacción de un ensayo damos clic sobre esta y verificamos aquí aparece toda la descripción que hicimos aparece también eh, la sección sumario de calificaciones eh, dice cuántos participantes tenemos en el curso, cuántos archivos han enviado eh, como acabamos de configurarle y agregar la tarea no han agregado o no han enviado ningún archivo tampoco eh, están pendientes por calificar y nos dice que la fecha de entrega, según nuestra configuración, fue hasta el domingo 30 de agosto, hasta las 11.55. También aparece que el tiempo restante quedan 7 días y 6 horas. Esa es la manera de agregar una actividad de aprendizaje en nuestra aula Moodle. Espero le quede claro y muchas gracias.